Estudiantes de la Escuela de Formación de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista Chino, el jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. China hoy se ha convertido en el más grande motor que va a ayudar a sacar al mundo de la crisis en que se hunde. Hemos ayer ratificado con el presidente, compañero Juntao, una sólida alianza estratégica, fundamentada, como él mismo lo decía ayer de nuevo, en el respeto y en pie de igualdad. Destacó que la gran nación asiática ha demostrado que no hace falta ser un imperio para ser grande. La revolución china, el partido comunista chino, la nación china, fueron capaces de construir su propio modelo. Una revolución eh, afincada en sus propias raíces, en sus tradiciones, en su cultura, en su fuerza endógena. Así tienen que ser las verdaderas revoluciones No puede ser impuestas desde fuera Anunció que próximamente Cuadros del PSV viajarán a China A realizar cursos de formación Informó que este será un requisito Indispensable para ser instructor Del Partido Socialista Unido en Venezuela Entendemos nosotros Claramente Que la conformación de la escuela de cuadros Y por tanto La formación de cuadros Y por tanto La estructuración muy fuerte en lo ideológico, en lo político, del Partido Socialista nuestro, es vital para el futuro, para asegurar el futuro de nuestra revolución. El presidente Chávez resaltó la necesidad de construir una plataforma de alianza entre China y América Latina para la formación del mundo pluripolar.